Hola, quisiera en este breve video mencionar tres aspectos de la cultura institucional universitaria que considero centrales en tiempos de emergencia, emergencia que por cierto quiero entender en su otro sentido, esto es como surgimiento y por tanto como oportunidad. El primero es aprovechar la riqueza dentro de la emergencia, esto es reconocer la riqueza acumulada y materializada en nuestra propia práctica docente y la de otros colegas de la universidad, no partimos de cero, no hay que caer en pánico.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 Y tenemos las tecnologías para hacerlo. Muchas gracias.